Joder, ¿por qué se escucha llorar a un niño? Espero no esté ningún morido. Free Fire es malo, no juegues Free Fire. Hola, soy Andrés Granda. hola hola soy Andrés del Andrés porque Andrés es Andrés hoy les traigo un super video sobre la cuarentena o algo así bien no olvides de seguirme en instagram y en youtube bien sin más preámbulos empecemos 5 minutos antes de la cuarentena la ciudad parece algo tranquila y sin caos parece que las personas son educadas y con principios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 Tres, dos, uno... ¡Oh, ah, bueno, este lo tiene más chiquito. Vaya, que costó comprar. ¿Qué? ¿Qué? En este momento es donde yo me pregunto si Dios está contento porque su pueblo le adora o a lo mejor está decepcionado de su pueblo porque nunca se acuerdan de él. Pero en esta situación todo el mundo se acuerda. Oye... Sí, tú, todo era un sueñar. Hola, hola, aquí informando que se descubrió el animal que produjo el virus. Pues nada más y nada menos que el pangolí. Este animal es procedente de mi peros. Padre Minecraft que estás en los cielos, revienta a los esqueletos. Dios Minecraft fluye por mis venas tu sangre para detener a mi suegra, perdona al virus. Dame ideas para hacer el video más largo como tu erito tan chiquito, picha de gato. Este lo tiene más chiquito. ¡Cállate que tú traes el virus! Joder, me voy que justo comenzó a llorar. Me gusta mucho que llueva, me voy a la casa y de paso veré qué hace Andresito. Bien, voy despacio, despacito para que no se escuche ningún golpecito. Oye Andrés, ¿qué haces? Viendo este cuadro. ¿Qué tiene ese cuadro? Unos dibujos de una niña llamada Anis que la considere como mi hija, la extraño mucho, no te preocupes, no está morida. Mejor me voy. Bien gente, así es como llegamos al final del video. ¡Grocero! Esperen, sonó mi celular, veré de qué se trata, dos mensajes. Un video y una imagen. ¡Grocero! Descargate esta aplicación de juegos para pasar esta cuarentena sin aburrirse. Link en la biografía. Oye, sí, tú...